Isaías capítulo 2 versículo 6 Castigo de los soberbios Señor, has abandonado a tu gente, al pueblo de Jacob El país está lleno de adivinos, venidos del oriente de magos como entre los filisteos Se han tra tratos con extranjeros El país está lleno de oro y plata, de tesoros inmensos El país está lleno de caballos y de infinidad de carros Pero también está lleno de ídolos la gente adora a los dioses que ha hecho con sus manos, con sus propios dedos. Se han humillado, se han rebajado, no los perdones. La gente se meterá entre las rocas debajo del suelo. Se esconderán de la presencia terrible del Señor, del resplandor de su majestad. Los orgullosos tendrán que bajar la vista. Los altaneros se verán humillados. Sólo el Señor mostrará su grandeza en aquel día, el día en que el Señor Todopoderoso actúe contra todo hombre orgulloso y soberbio, contra todo hombre altanero para humillarlo, contra todos los que se creen cedros del líbano, altos y elevados, o robles de bazán, contra todos los que se creen montes altos o cerros elevados. Contra todos los que se creen torres altas y fuertes murallas. Contra todos los que se creen aves de tarices, o barcos preciosos. Los orgullosos altaneros serán humillados por completo. Solamente el Señor mostrará su grandeza en aquel día y acabará con todos los ídolos. Cuando el Señor se levante y llene de terror la tierra, la gente meterá en las cuevas de las rocas. En los hoyos del suelo se esconderán de la presencia terrible del Señor, del esplendor de su majestad. En aquel día del, el hombre echará sus ídolos a las ratas y a los murciélagos, esos ídolos de oro y de plata que él mismo se hizo para adorarlos. Y se meterá en los huecos de las rocas, en las cuevas de las peñas, para esconderse de la presencia terrible del Señor del esplendor de su majestad, cuando él se levante y llene de terror la tierra. Dejen de confiar en el hombre, que bien poco es lo que vale. La vida del hombre no es más que un suspiro.